Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube Estuve tratando de tirar directillo, pero no puedo, mi internet no me lo permite Esto es una caca, mi internet es bastante, bastante mala Pero bueno, no, no, no es mala en realidad, es que está andando mal Pero bueno, hoy estamos con el tema de que comienza... La misión de reconocimiento, exploren mapas nuevos y ganen recompensas, esa es la idea ¿Y de qué va esto? Bueno, básicamente eso chicos, o sea, lo que tienen que hacer es, si lo desean, jugar en este nuevo modo Que, que la gente de Wargaming nos ofrece en este, en este nuevo sistema, podríamos decirlo así, porque lo que podemos decir de él es que se va a jugar en mapas totalmente nuevos, novedosos, que no están en el WOT hoy en día. Son tres etapas, nueve mapas nuevos, ¿ok? Te puede tocar cualquier mapa. Eh, y lo que tenés que hacer es elegir básicamente, como elegís la random, o elegís las ranqueadas o elegís Special Battle, o lo que sea. Eh, recon Mission o Misión de Reconocimiento es lo mismo. Eh, tienes que jugar por lo menos eh, seis batallas, te pide acá. Dice, estos meses lanzaremos... Tres episodios de misión de reconocimiento cada uno con una duración de 10 días. O sea, va a durar 10 días. Eh, y te dice que luego de jugar 20 batallas en misión de reconocimiento. Eh, podrán votar qué mapa les gustó más y cuál les gustó menos en cada etapa. Son eh, tres etapas, tres mapas por etapa. Son 9 mapas en total. Bueno, acá te dice que tenés que dejar tus comentarios si querés. Y lo que podemos ver acá son las reglas generales y emparejamiento. Que esto es lo más importante. Eh, podemos decir que las batallas... <coughs> Perdón que estoy un poco con carraspera, así como medio resfriado <risa> Las reglas generales y emparejamiento Las batallas en misión de reconocimiento siguen las reglas de las batallas estándar con varios cambios O sea, es como jugar una random, es exactamente lo mismo, pero en nuevos mapas Las batallas se llevarán a cabo en vehículos de nivel 8 a 10 O sea, no elijas 8 porque vas clavado con 10, olvídate yo te diría que juegues con un 9 o con un 10 Porque si vas con 8 sos pollo Y encima esto te baja puntuación Te baja estadísticas O sea, te va bajando todo lo que... Todo lo que pudiste construir en la random te va a bajar eh, Las misiones personales y de clan no estarán disponibles Pero sí podrán completar otras misiones de batalla Incluidas las misiones diarias La economía de batalla será la misma que las batallas aleatorias O sea que probablemente pierdas créditos eh, Podrán ganar bonos <risa> Podrán ganar bonos, calcomanías progresivas de personalización Insignias de maestría y marcas de excelencia Las estadísticas de todas las batallas de misión de reconocimiento Se tomarán en cuenta para las estadísticas de batallas aleatorias O sea... Si te fijas mucho o estás tratando o intentando subir eh, tus números, no te recomendaría mucho que juegues en este modo. Porque eh, Nada. si no conoces un mapa y otra persona ya lo jugó bastante, puede que te, te posiciones mal en algún lugar. Pero si tienes ganas de probarlo, también te lo recomiendo que lo pruebes. Eh, bueno, después lo que te dice acá... Podrán ganar puntos del pase de batalla también, mejores 3 según experiencia obtenida, victoria 7, mejores 10 eh, te dan 5 si estás sin victoria. Y si estás entre los mejores 3 pero tu equipo fue derrotado o empató, tenés 5 puntos eh, y si estuviste entre los mejores 10 pero perdiste, te dan 3 puntitos para el pase de batalla. En eh, misión de reconocimiento se librarán batallas de un mismo nivel y de nivel múltiples Para las batallas de nivel múltiple el sistema de emparejamiento armará batallas de modo tal que haya más vehículos de bajo nivel que de nivel alto. Por ejemplo, en batalla de dos niveles, la cantidad de vehículos de nivel 8 será mayor que la de tanques de nivel 9. Del mismo modo, la, o sea que por eso te digo, te conviene toda la vida jugar con nivel 9 o nivel 10. Si vos sos el único tier 9, tenés 3 nivel 9 y el resto todo nivel 8, y vos tenés la ventaja. Eh, es así. Sistema de progreso y recompensas, bueno acá te dice, eh, cantidad de batallas 5 te dan 3 reservas, eh, reservas personales de experiencia de combate, 10 batallas te dan 3 reservas personales de experiencia de tripulación, 15 reservas personales, perdón, 15 batallas, 3 reservas personales de experiencia libre, 20 batallas, un día de cuenta premium de WOT, 30 batallas, o sea un montón, 20 directivas de purga de ventilación, no sé a quién le puede llegar a interesar esto. Eh, 40 cantidad de batallas 20 directivas de engrasado estabilizador no sé a quién le puede interesar esto eh, cantidad de batallas te jugaste 50 jugaste 50 batallas y te dan 20 directivas de compartimiento ordenado munición medalla exclusiva, esto me puede llegar a interesar y un día de cuenta premium o sea, jugaste 50 batallas te sentaste todo el día la cola apoyado para jugar este modo y te dan un día de cuenta premium, buenísimo su resultado solo se tomará en cuenta... Eh, estoy siendo sarcástico, por la duda, chicos. Eh, su resultado solo se... Me, me parece que si estás jugando 50 batallas... Lo mínimo que puedes entregar... Por lo menos... Esto, sacalo. Prefiero que me des... No sé, Otra cosa. No sé, lo que sea. Pero... Por lo menos que den cosas a, a elección. No sé. Pero bueno. Eh, cada etapa incluirá una medalla única... Y un nuevo camuflaje. Eso no me parece mal. Porque yo sé que a muchos de ustedes... Les encantan los camos nuevos. Las cosas strange. Raras. Eh... Bueno, acá ven un poquito los camuflajes mm. Sí, no, no me parecen feos Es más, te digo que me parece bastante lindo el camu ah, Está bueno, está buenardo eh, Explorador, acá te completa todas las misiones Durante la primera etapa de la misión de reconocimiento Completa todas las misiones durante la segunda etapa Y completa todas las misiones durante la tercera etapa de misiones de reconocimiento Bueno, básicamente eso, chicos Eh... ¿Qué quieres que te diga? Comienza el lunes 5 de julio, es decir, comienza hoy, por eso es que lo hice hoy también. Y eh, estaría finalizando el miércoles 14 de julio, a las 23 horas. Bueno, fíjense cada uno su modo horario, pero más o menos sería algo, algo así por el estilo. Eh, vamos a ver el videito este que nos deja la gente de Wargaming, a ver qué nos comentan ellos, así muy por encima. Vamos a maximizarlo, manquenme one touch. Ahí vamos. A ver que los estilos están buenos, están buenos. Ahora, que mientras más batallas juegues, mejor se ganan recompensas, lo dudo, porque un día de cuenta premium después de 50 batallas. Toma, esa morraca. Bueno, esas medallitas también me gustan, eh, dudo que yo pueda en lo personal hacer las 50 batallas, no tengo tiempo. Eh, me encuentro trabajando, haciendo otras cosillas, otros proyectos que pronto, se, pronto lo diré, pronto sabrán. Eh, estoy haciendo algunas cosillas muy interesantes que las voy a compartir con ustedes, pero esto más adelante es un proyecto y que por ahora va muy bien, así que no voy a decir más nada, y que los puede ayudar también mucho, mucho a ustedes. Así que bueno amigos, eh, hablando de lo que estamos hablando de este modo, mi sensación es que el modo está muy bueno está muy bueno en el sentido de que vas a poder explorar mapas nuevos eh, vas a poder ver cosas nuevas, jugalo con cabeza, jugalo bien, o sea, pensá no, no, hagas, no te mandes al yolo y a hacer eh, tonterías porque justamente creo que por eso es que pusieron este, este tema de que se, la, en la misión de reconocimiento se tomarán en cuenta para las estadísticas de batalla de la teoría, Para que no vayan, agarren un mouse, se pongan en el centro del mapa o vayan a pasear y hagan cagada, básicamente, ¿no? Entonces... Eh, Puesto avanzada. Lejano Oriente. Astillero aéreo. Astillero aéreo. Este es parecido Ah, bueno, sí. Tiene un aire acoso al de... ¿Cómo se llama? ¿El de Frontline? ¿No? ¿O estoy tirando cualquier cosa? Más o menos. No me echaba muy bien. No me echaba muy bien. Me parece que sí, ¿no? Tiene toda la pinta de que es muy parecido al de... Bueno, tiene algunos cambios, obviamente los retocaron todo, Pero te acordás que... Bueno, acá no es parec... no es tan parecido ahí, pero... ¿Te acuerdas que en Frontline tenés el coso acá? Tenés eh, una parte vacía que puedes tirar a la ciudad. A ver esta es la parte de la ciudad. No, no, eso sí lo cambió. Eh, tenés esa parte medio francotiradora. A ver. Sí, sí, sí. Ese, este, para mí, no sé, después díganme ustedes, ayúdenme, pero es un de Frontline modificado, ¿no? Sí, acá no, esta parte. Es una mezcla entre. ¿Cuál es, se llama? No, no es Erlenberg. Es el que tiene el barco gigante de hielo. No me sale el nombre del mapa ahora. Tiene una onda así. Pero bueno, nada. Eh, ustedes sacarán sus propias conclusiones. A ver qué les parece. A ver, déjame ver. Lejano oriente estoy... Vamos a chumearlo un poquito, ¿no? Ya que estamos. Zona abierta. Zona cerrada. Zona abierta arriba. En la parte de, de, de, de A0, podemos decir. Uh... Bueno, mmm, sí tiene una parte cerrada A ver acá unos, unos bunkercitos ahí para esconderse La Arti se va a poner por acá atrás seguro Por acá, por acá O por allá atrás viene la punta No se meten ahí donde no están los árboles Porque la otra Arti los va a ver, los va a hacer con artillería. Tienes un caminito acá Bueno, no sé, habrá que verlos, no habrá que probarlos No No lo sé eh, Y este no lo vi hay como una fortaleza, ok. Acá eh, uno sale de acá, uno sale de acá. No, pero acá te abrís mucho. Aunque esta va a ser la zona abierta, capaz que para algún mediano torretero puedes llegar a dispararte desde a la zona céntrica. Acá también es una zona de tiro. Esta, porque si está alguno que esté por acá arriba, ya te, te cae tiro, o sea, no vas a poder salir. Que va a tener que irte por acá atrás, pero si ellos tomaron la parte de acá arriba, estás en el horno. Bueno, no sé. Después, hay, que, hay que verlo. Eh... Bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Les agradezco. Muchas gracias por estar del otro lado. Y nos veremos seguramente en el próximo video. Déjame en los comentarios, deja tu likeito, deja en esos comentarios qué te parece este nuevo modo, si lo vas a jugar, si no lo vas a jugar. Y eh, si las recompensas te parecen que están bastante bien, o bastante más o menos, o bastante mal. Les mando un beso, cuídense. Dejase like, suscríbete. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.